chicos, antes de empezar con el vídeo solo quería decir que si le das a like a este vídeo y comentas llama en los comentarios, encontrarás una llama en las próximas partidas que jueguen. vamos a ver si este mito puede convertirse en algo real como pasó anteriormente así que chicos, like a este vídeo y comentar llama en los comentarios, para que te toque una llama en Fortnite Battle Royale, 500 de materiales de cada cosa así que yo te digo que es que no te va a faltar nada de ningún material muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo en el que vuelven los clips al canal. Vuelven los momentos en los que vamos a ver a gente que se encuentra hasta tres llamas juntas, vamos a ver a Ninja hacer de las suyas alguna contra llama en algún sitio extraño, bugs y un montón de kills guapísimas. En definitiva, vamos a ver un montón de cosas guapísimas en este vídeo. Y bueno chicos, antes de comenzar, decir una cosita. Si veo que este vídeo os mola, si veo que estos clips o estos momentos os molan Tiene muchos me gustas este vídeo Seguiremos con esta serie de momentos o de clips en el canal Vamos a ver si conseguimos llegar a esos 600 likes Y básicamente chicos, empezamos con el vídeo y bueno chicos, estamos por aquí en Acres Anárquicos, en esta granja Que hay por el mapa, tenemos una Llama por aquí, otra llama a la Derecha, o sea, ya es muy fuerte Encontrarse dos llamas en la misma Localización, y este agente De élite, este personaje de Fortnite Acaba de encontrar otra Más, o sea, tres llamas En Acres Anárquicos en la misma Localización, chicos, no estáis Flipando, chicos, o sea, es que es Brutal, y ahora mismo la está loteando Y como ya sabéis chicos, cada llama que encuentras te da 500 de cada material o sea básicamente estos jugadores no les hace falta coger más materiales en toda la partida y bueno luego si te da escudos o un bidón de plasma es que te soluciona la partida entera ya os digo chicos la probabilidad de que te toquen tres llamas en la misma localización es que es bajísima pues bueno a estos chicos les tocan tres llamas y ahora vamos a ver dos o tres clips más en los que vemos que hay más gente que les tocan tres llamas en la misma localización en este clip, chicos, vemos que estamos al lado de polvolín polvoriento y en una montaña que nadie se espera tenemos... Tres llamas casi alineadas Casi en línea recta Y es que más cerca que en Acres anárquicos que vimos el anterior clip O sea, es que es flipante como digo Las probabilidades de que pase esto O sea, ya de que te toque dos Son infinitamente bajas Pero ya de que te toquen tres es que A muy pocas personas les ha pasado esto Y el último clip que tenemos De llamas juntas en la misma Localización, creo que también eran Tres llamas juntas y como veis tenemos Dos llamas, nada más Empezar dos llamas justo al lado Del lago, una eh, abajo De la montaña y otra justamente Arriba de la montaña, pues os vais A fijar ahora mismo lo que va a pasar Va a construir una o dos Escaleras y se va a encontrar una Tercera justamente en la Otra parte del lago, o sea Es que flipando, yo también estaría Flipando si me pasase esto, porque es que Como ya digo, esto es eh, Esto es muchísima suerte que Te toque esto, y nada, una llama Para cada uno, como hemos visto teníamos Tres jugadores en cada clip Y nada, una llama para cada uno que se encuentran Y la verdad que flipante Y bueno chicos, no todo van a ser Obviamente clips de llamas Sino que ahora tenemos aquí a Ninja Jugando con el nuevo misil le he dirigido, lo que va a intentar va a ser Subirse y volar encima Del cohete y se va a intentar hacer la última Kill chicos, porque es que le queda Uno, como veis aquí tiene La granada buggy, la va a tirar contra El rival, el último que le queda y le va a matar De un escopetazo, la escopeta Pesada y gana chicos como veis La partida, ahora vamos a ver qué Nos viene después, tenemos a un chico que tiene el, en la skin esta del baile Y eh, tiene pinta de que Va a poner el saltador o va a tirar una granada de Impulso o algo así, vale le salta al compañero le tira una gran impulso y fijaros chicos cómo ha construido O sea, eso... Eh, es que de las cosas más vastas que he visto de construir, o sea, increíble. La verdad que ha sido flipante cuando ha tirado la granada de impulso y ha construido todos esos suelos para no caerse. Y es que yo, como digo, eso, por ejemplo, no lo podría ni hacer. Qué casualidad, chicos, que estamos justamente aquí en pisos picados y aparece una llama en la montaña. A mí, no os voy a mentir, chicos, me han aparecido varias llamas en la montaña de pisos picados. Y fijaros la que salió aquí, la que salió aquí para coger esa llama. Y es que todos se... Se están dando con el pico, o sea eh, Ahí no cuenta ni la skill ni nada Vamos a volverlo a ver porque es que me ha parecido Un clip bastante interesante Aparece aquí el señor muerte cayendo O la skin del nivel 100 del pase de batalla Y como veis se están pegando todos Todos quieren conseguir esta llama De pisos picados que como sabéis Es un sitio que cae un montón de gente Y es que aquí nadie, o sea casi nadie Tiene arma y se están todos pegando Con el pico, o sea la verdad flipante Y como ya sabéis es bastante raro Que nos toquen tres llamas juntas pues fijaros lo que le pasa a este O sea, le toca una llama Pero es que del árbol justo que estaba picando Arriba había una llama encima del árbol Y es que se le cae encima de él Y la empieza a lootear O sea, es que es flipante lo que pasa aquí Y ahora chicos, estamos en una montaña Un astronauta está subido en una montaña Que es bastante alta Y como veis, tiene toda la posición para marcarse los headshots Pues fijaros lo que va a hacer Va a coger la deagle y va a matar a uno de headshot Y con el segundo tiro el primero lo falla, con el segundo tiro se va a cargar a su compañero para ganar la partida, o sea, vamos a volverlo a ver, ahí está, lo tenemos, está subido en la montaña, está subido en esa estructura, tira un cohetazo y como ve que no va a ir a ningún sitio el cohete dispara unas balas con la Scar, de repente se le ocurre la más remota idea de sacar una Deagle a esa distancia, dispara, se lleva un tiro, le quita 195 desde ahí y le quita al otro otros 195 con esta Deagle legendaria y gana la partida, así que nada chicos, me quería básicamente centrar con clips de llamas en este vídeo, quería hacer una edición especial de gente que se encuentra unas llamas muy random por el mapa, y como veis chicos, o sea, es brutal tanto las jugadas, como la gente que se encuentran las llamas, si os han gustado y os han entretenido estos clips dejarme un buen like en este vídeo, porque si ha sido así, seguiremos con esta serie sin problemas, viendo unas jugadas increíbles, viendo a los mejores jugadores, como puede ser Ninja, Dakotas o un montón de jugadores buenos Y gente que hace unas jugadas brutales Así que nada, os dejo ahora con los mejores momentos de unas partidas que he jugado hoy Que la verdad que no están nada mal Pero ni mucho menos se comparan con este tema de la Deagle O ni mucho menos esperéis ver a un ninja jugando al Fortnite Por si es que yo no lo soy Así que chicos, os dejo con los momentos Espero que os haya gustado de verdad Y chicos, nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!